Y seguimos hablando con Mar. ¿Cuándo sé que llega el parto y debo ir al hospital? El parto, cuando hemos estado hablando de las contracciones, en principio cuando están cada cinco minutos es cuando deberíamos ir. O bien, que también puede pasar si hemos roto la bolsa de aguas y entonces también nos tenemos que acercar al hospital. Quiero explicar que... La rotura de la bolsa de agua, primero lo que se hace es, un bueno, se, se cae el tapón mucoso, que es un poco rosáceo y que nos puede dar la sensación de que estamos sangrando, pero no lo es, porque no es una hemorragia franca. Entonces luego lo que haces es soltar el líquido, que te das cuenta porque parece que te has hecho pipí encima y puede que empieces inmediatamente con las contracciones o no, en todo caso siempre hay que ir. Aunque se rompes la bolsa de las aguas dos meses antes, eso, por ejemplo, del embarazo, no quiere decir que tengas que dar a luz en ese momento, puedes mantener el feto dentro de ti sin líquido amniótico. Lo que pasa es que hay que controlar el tema de las infecciones porque el líquido amniótico es lo que protege al bebé de las, agres de las agresiones externas. ¿Tengo que ir al hospital si tengo contracciones aunque no haya sí, roto Sí, sí, aguas? sí, siempre. Cada cinco minutos, más o menos, ¿eh? es cuando deberías ya para el hospital. ¿Qué tengo que preparar para el hospital y cuándo? A partir de las 35 semanas ya deberíamos tener preparada la canastilla del bebé y la nuestra. En la del bebé, poner tu ropita, bueno, la ropita que tú le has comprado, que tú le has elegido. Es importante que le guardes, pues, 5 o 6 juegos de ropita, eh, pijamitas, tienes que llevarte pañales o tienes que llevarte eh, la colonia. Si vas a utilizar biberón, porque no has decidido darle la estancia materna, pues ya el biberón para poderle ir dando. Y para ti camisones cómodos o pijamas cómodos que tengan permitan, si vas a dar sobre todo el pecho la apertura delantera para darle el pecho, es importante porque tienes muchas visitas en la clínica te sentirás más cómoda llevando ese tipo de pijamas o ese tipo de camisones que no si tienes que, que estar pendiente ¿no? de quién está o quién no está delante tuya Yo por ejemplo también recomiendo las dragas desechables porque los primeros días después del parto nuestro útero se sigue contrayendo eh, tras el parto para poder una vez que se ha desprendido la placenta para poder cortar las hemorragias entonces es una regla muy muy abundante y la ropa interior nuestra se quedaría inservible o la tendríamos que tirar entonces venden en las farmacias bueno en las farmacias seguramente en algún sitio más bragas desechables de papel que son de un solo uso y que los tres cuatro primeros días son estupendos para pues eso no pasa nada si se mancha a la basura y se acabó y al día siguiente otras nuevas